estaríamos donde Goku aceptaría ir al evento de los jóvenes demonios después de eso estarían yendo en un tren hacia el inframundo de pronto el tren se detuvo y fueron teletransportados a unas montañas y ya saben aparecería el dragón Tanin, y los atacaría pero Goku tenía hambre xd así que le fue a dar un golpe dejándolo noqueado luego llegarían a hacer y Rías y les contarían que eso solo era un entrenamiento después de eso llegarían al evento donde todos miraban la cantidad de comida que mía Goku nota Goku come la misma cantidad que siempre pero con modales X de fin nota, después de eso todo pasaría como en la historia original, Rías yendo detrás de Koneko, solo que al lugar del pendejo de Ise y X de Viva Shuri, en el evento aparecería Loki diciendo que empiece el Ragnarok, todos vería como una esfera morada se dirigía hacia Loki, todos vieros como Loki gritaba mientras desaparecía, Todos voltearon a ver de dónde vino esa esfera, viendo que Goku la había lanzado, Goku. Si alguien más me vuelve a interrumpir mientras estoy comiendo, pagará las consecuencias, lo diría con una sonrisa sádica que a todos les daría escalofríos, así acordando que no lo molestarían. Luego de eso, cuando Goku terminó de comer, llegarían Rias y Shuri al evento. Ahí llegaría zairaorg pidiéndole un combate a Goku. Goku aceptaría, él quería saber qué tan fuerte era. Sirches los mandaría a un campo de combate después de haber humillado a zairaorg Goku que decepción ni me hiciste usar a mi 1% de mi estado base, todos se sorprenderían de que no haya usado ni el 1% de su estado base, Sirches. Black no entiendo por qué dice de tu estado base acaso tienes una transformación, Goku. Tengo 15 transformaciones, 2 estados y una técnica que me multiplica el poder hasta 100 veces, todos no le creerían, Rias le dijo a Goku que se les mostrara sus transformaciones, Goku aceptaría, dijo si no me creen se las mostraré, Goku crearía un campo de fuerza para que el universo no estallara XD, Goku. Como pueden ver este es mi estado base, Goku pasaría por él, SSJ, SSJ2, SSJ3, SSJ4, SSJ Dios. SSJ-Rose, SSJ-Rose Evolution, SSJ-Rose 2, SSJ-Rose 2 Evolution, SSJ-Rose 3, SSJ-3 Evolution, SSJ-Rose 4, SSJ-Rose 4 Evolution, el Mega Instinto, el Ultra Instinto 1, 2, 3. 4, LSSJ SSJ Omni God 1, 2, 3, y al final usaría el en X100, todos se sorprenderían, y las demonios les parecería muy apuesto Goku, Sirches. Oye Black porque cuando estás en tu estado base y en tus transformación, estados y técnica no podemos sentir tu poder pero sí si un aprecio enorme, nota. Goku les había puesto un campo protectos para que no murieran X de fin, nota, Goku eso es porque ustedes no pueden sentir el poder de un dios, todos, eres un dios lo dirían sorprendidos, Goku, Sí, todos le temerían más a Goku que antes, bueno después de eso ellos regresarían al mundo humano, pasarían semanas, donde Goku iba cambiando, Goku está volviendo a ser el mismo, eso si Goku era sádico y no se confiaba con sus enemigos, nota, gente ahora esta historia ya no va a seguir hechos del anime como lo de Riser y todo eso x de fin nota gente este cap va a ser más corto porque esta teoría solo va a llegar al cap 7 el próximo capítulo será el final porque ya no tengo ideas para seguir esta teoría y voy a comenzar a subir otra teoría de goku en Date Live esta teoría me la pidió una persona gente comente si quieren otra teoría como no sé cualquier teoría y la más votada la haré junto a la de goku en datelive si sin más nada que decir a